20, 20. Ya son 20, y aquí como... hey, somos Van La Rangers y os queremos animar a que vengáis a la fiesta con nosotros de los 20 años del Dev. Eh, y actuaremos el 29 de septiembre. Vendrá cantantes grandes, ya sabéis, no lo, no lo vaya a perder. El que lo digo a ti, ya sabe. Sí, sí, el que lo estás mirando. ¿Cómo?